Hola, ¿cómo están? Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer una serie de tutoriales eh, en Inkscape para que aprendan a trabajar con, con nodos, con vectores. Entonces va a ser como varios tutoriales pequeños. Así es que, bueno, yo abro Brightness Controller. Lo Voy a bajar un poco el brillo de mi pantalla porque está muy, muy brillosa. Si quieren aprender cómo instalar Brightness Controller, tenemos un tutorial... Y acá abajo les dejamos el enlace. Ok, abrimos Inkscape. Vamos a dibujar un círculo. Recuerden que si aplastan la tecla, tecla Control, mientras jalan mouse, se hace un círculo perfecto. Ahora vamos a trazar una línea. Vamos a hacer cosas muy sencillas, ¿no? Para que no se vaya muy largo y ya ustedes experimentarán. Una vez que se trazó la línea, Seleccionamos ambas partes, objeto atraso y división. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí queda perfectamente dividido este. Más opciones, igual. Bueno, hacemos otro círculo. Ahora vamos a decirle acá que haga este spine. En líneas curvas, listo, seleccionamos, objeto atraso, seleccionamos ambas, división y listo. Como verán es algo muy rápido, muy sencillo, pero que pues es muy útil, sirve para hacer logos, cosas así. La verdad se ve chido el efecto. Se puede hacer con dos iguales y claro también. Se mostró otro círculo. Control C, Control V. Esto lo vamos a poner de otro color. más Para fines didácticos, como quien dice. Lo seleccionamos. Vamos a trazo. División. Y listo. no Queda cortado ese pequeño pedazo. Bien, ahora les quiero mostrar algo que creo yo que puede ser interesante y pues, pues se puede hacer esto con, con texto. Solo que con texto hay que ser muy preciso con el asunto de los nodos porque si no, no sale bien. Entonces, antes de que empiecen a, a hacer los trazos les recomiendo que pasen este objeto a trazo porque... Así van a aparecer las guías de los nodos. Si se dan cuenta, aquí aparece el tirador de nodo vértice. Y esto nos va a ser de mucha ayuda. Ahora vamos, a, voy a cambiar el color de la letra para que sea más fácil. Bueno, aquí está nuestro trazo. Si ahorita falla el efecto, es porque seguramente alguno de los nodos no quedó bien seleccionado. Pero simplemente sé se rectifica y no pasa nada pues tal cual no funcionó vamos a revisar los nodos a ver este está chuequito no creo que ese es el culpable listo ahora sí listo para que sea más fácil de observar Hacemos más pequeño, seleccionamos, lo quitamos y, como ven, es un efecto que pues, eh, puede servir para muchas cosas, ¿no? Es una herramienta muy útil y, bueno, pueden seguir este, quitándole partes siempre y cuando, como ya les dije anteriormente, pues lo hagan a través de la selección de nodos, porque si no, pues no va a funcionar. Así es que por el momento es todo y cualquier duda, pues háganmelo saber en los comentarios y haré lo posible por resolverlo. Muchas gracias.